información que estaba, que estaba retransmitiendo, retransmitiendo los hechos de la huelga y, y bueno, publicándolo mediante redes sociales, etcétera. Eh, después me fui a mi casa y, bueno, me encontré con un vecino del barrio, yo vivo en Melisandre, muy cerquita, de, bueno, al lado de la calle Balmes. Eh, Encontré con un vecino que también, bueno, había, había intentado participar en, en la manifestación pero no había podido porque bueno, ya había entrado tarde y, y había intentado acceder a, a Plaza Cataluña y le había sido imposible porque estaba, o sea, ya estaba, ya estaba bloqueado. Yo le volví a acompañar, fuimos hacia allí y, y bueno, la situación era súper caótica, veíamos mucho humo y no, bueno, tampoco sabíamos muy, muy bien cómo, ¿no? lo, que, lo que había pasado. Yo sabía lo que había pasado durante la mañana porque había estado informando, pero, pero cómo, cómo se había desarrollado el inicio de la manifestación desde las 6 5 de la tarde, no, no lo sabía. Esto ya era sobre las 7 7 y media de la tarde. Entonces intentamos acceder a Plaza Cataluña, no pudimos, nos quedamos en Rambla, Cataluña con Gran Vía, eh, había gente moviéndose hacia todos lados, me encontré con un amigo fotógrafo que me contó que habían disparado a, a este chico en, en el ojo estaba súper afectado, eh, que así fue como, como yo me enteré. Eh, y bueno, mi vecino se asustó un poco, me dijo que, que, bueno, que volvía para casa. Eh, yo me quedé un rato más porque estaba tuiteando desde mi cuenta personal y sacando fotografías Volví a buscarle, porque yo no tenía llaves de casa, y volvimos a salir juntos hacia la zona de, de Balmes con, eh, con Gran Vía y la de arriba, que es Diputación. Eh, caminamos juntos, bajamos por Balmes, vimos que había bueno, bastante confusión, grupos de tres, cuatro personas como muy perdidas, intentando no, no moverse por el examen casi sin, sin poder hacerlo eh, bueno, una situación muy parecida a la anterior manifestación de, de estudiantes eh, no, no había cargas en ese momento, me situé en Valmes con diputación eh, con mi teléfono y estaba tuiteando, pues estamos aquí sacando fotografías y de repente recibí el impacto de, de una pelota de puedes sentir un animal cuando, cuando es cazado, ¿no? cuando lo disparan. O sea, porque realmente la situación fue de, Estoy aquí con mi teléfono informando de, de una movilización y de una situación en mi barrio, a una calle de mi casa, y de repente recibo el impacto de, de un disparo de manera totalmente injustificada, en una situación que, repito, no era de peligro, no era de, de, de confusión o de... de bueno... Que puedes ¿no? verte involucrado en algo que no, no está relacionado con lo que estás haciendo, etc. O sea, fue, fue algo totalmente intencionado y, y bueno, yo, yo lo relaciono por supuesto con el hecho de estar con, con un teléfono móvil eh, tomando fotografías o, o haciendo uso de redes sociales para informar de, de la movilización. Es pues una sensación que no, no había tenido nunca, ¿no? Eh, bueno, es bastante doloroso pero más que el, el dolor porque tuve la suerte que no fue en ninguna en, en articulación fue en la, en la cara externa de, de la pierna en esta, en esta zona de aquí mmm, que fue bastante a, amortiguada por el músculo entonces no, no como digo eh, tuve suerte que no si hubiese sido dos centímetros más arriba y me hubiese tocado la rodilla a lo mejor estaríamos hablando de una lesión permanente y bueno eh, lo que sientes es eh, bueno, lo que decía es sentirse un, como un animal cazado ¿no? como, como, como alguien que, que, que, que no se quiere que esté ahí y entonces se, se le aplica una, una violencia totalmente premeditada y, y, Justificación bastante dudosa. Uh, ¿Qué siento? Mm, bueno, siento el, el apoyo, sobre todo que esto es muy importante de, de la gente, porque desgraciadamente ha sido muchas de la gente que ha padecido una situación similar y lo que sentí unos días después, sobre todo después de, de conocer que una persona ha muerto un impacto de, de pelota de, de goma de bala. Que, quiero recordar que, que es un disparo o sea, esas pelotas van a la misma velocidad que una bala de un arma de fuego eh, yo no podía dejar de pensar viendo el, el habréis visto imágenes bastante desagradables ¿Qué pasaría si, si en lugar de darme en la, en la zona que me ha dado, pues me da dos centímetros más arriba, me da en la cabeza o me da en la cara, como, como las personas a las, que, a las que les ha ocurrido? Una sensación de, de, de que ha ocurrido algo que es irreversible, ¿no? Que, no, que no se puede paliar, que no hay algo que luego lo pueda arreglar. ¿no? Es, es algo que no tiene marcha atrás. Puede acabar con la vida de una persona, puede acabar con las oportunidades de una persona, puede acabar con. ¿no? modificando y, y alterando totalmente la vida de una persona, la vida y su realidad. No, bueno, me recomendaron que no fuese al hospital, la gente que, que tenía alrededor y que me asistieron, porque, porque bueno, denunciaban irregularidades de, de la policía, de los buses de escuadra, que aprovechaban estos momentos para, para hacer identificaciones y para... No entiendo mucho de, de este tema, afortunadamente. Y entonces me quedé allí mismo y alguna de la gente que está alrededor y vecinos del barrio vieron que había una ambulancia a dos calles y se me han llevado hasta allí. Entonces entré en la ambulancia, pedí un parte médico y bueno, me atendieron en la, en la ambulancia. Bueno, tengo varios mensajes. Eh, uno es más específico sobre, sobre, sobre el, ¿no? el, el tema de las balas de goma, que yo creo que es, que es algo que, que hay que erradicar, y de una violencia de consecuencias como digo, irreversibles y, y, y, y además que, que no, no puede estar justificado de ningún modo. Y por otro lado, y lo que me preocupa más es esta, esta violencia dirigida y premeditada hacia personas determinadas que están ¿no? realizando actividades concretas implicadas socialmente, evidentemente somos activistas eh, pero esta, esta parte es, la que, es la, que me preocupa, la que me preocupa más claro, porque yo no he recibido un disparo en la cabeza me preocupan las dos pero creo que esta parte es una la parte política y del fondo que, que, que deberíamos hacer todos una, una lectura y una lectura preocupante, ¿no? porque uno nunca se preocupa sobre cómo funcionan las fuerzas de, de seguridad del Estado hasta que, hasta que se topa con ellas, ¿no? y hasta que topa con una irregularidad y hasta, que, y hasta que lo vive en carnes propias o de alguien conocido que a mí no me había pasado y no lo había experimentado nunca, pues me... Me preocupa y creo que debe preocuparnos a, a todos, o sea, seamos de, de, de, de la ideología política que seamos o...